Según el ministro de Hidrocarburos, la declaración del senador Oscar Ortiz sobre las reservas de gas, lo único que logra es dañar a la empresa de todos los bolivianos, la IPFB, ya que observó que en el estudio que presentó sobre las reservas de gas, carece de fiabilidad porque no cuenta con la firma del técnico de estudio y falta los nombres de los geólogos, entre otros detalles. Además, garantizó la venta de gas al mercado interno y externo. Lo que yo quiero decir es que nosotros tenemos garantizado de cumplir el mercado a Brasil, 7, 8 años más. Tenemos eh, la garantía de cumplir el mercado argentino, 7, 8 años más. Y el mercado interno está garantizado hasta el 2045. Ahora, con toda la inversión y la exploración que estamos haciendo en sísmica y perforando muchos de los poros que he hablado, seguramente que en los próximos 3, 4 años... Vamos a ir incrementando reservas importantes y vamos, no vamos a tener de aquí 3-4 años 10 TSFs, Estoy seguro que vamos a tener 15. Los monos, 0,4 TCFs. Caigua, 0,4 TCFs. Sábalo, el incremento de compresión, 0,4 TCFs. Ahí tenemos 1,2 TCFs que hemos hecho los últimos meses. Incahuasi, con perforar el, el Incahuasi 5, los próximos meses, que el equipo está en Yacuiba y un mes vamos a empezar a perforar el Incahuasi 5, de 2.5 TCFs que tenemos actualmente, podemos crecer a 7 TCFs, dos campos. Boyuy, si encontramos el reservorio grande, otros 3 TCFs. Entonces, seguramente hoy estimamos estos estas reservas probadas... Y seguramente los próximos años no vamos a tener 10, vamos a tener 15. Pero lo que hoy tenemos es la garantía de cumplir Argentina, Brasil y Mercado Interno.